No me des la espalda. ¿Qué demonios ah, acabas de decirme? No, déjame, ¿Eh? ¿Qué dijiste, grosero? Déjame, ¡Déjame! ¿Qué haces? ¡Te amo! ¡Estaba jugando! Bruja. ¿Qué dijiste?